Este 14 de febrero, 134 parejas poblanas decidieron unir sus vidas a través de la celebración de matrimonios colectivos gratuitos que organizó el gobierno de Puebla. Bueno, me siento muy contento, muy feliz por haber realizado el sueño que tuvimos desde pequeño, desde cuando nos conocimos. ¿sí? Por eso me siento contento. Hace un año este, le pedí bueno, que se casara conmigo, le di el anillo y todo eso. Entonces, eh, más antes ya, bueno, yo le había dicho, oye, si te pidiera que fueras mi esposa, sí aceptarías. Entonces ya me decía que sí, entonces eh, el primero de enero del anterior año fue cuando nos comprometimos. Nos pues llevamos 33 años ya y decidimos este, casarnos, este, sí. se, se vino esta oportunidad pues nos casamos. Acompañados de sus familiares, hijos y nietos, hombres y mujeres de todas las edades, vestidos de blanco y portando un ramo de flores, acudieron a San Pedro Museo de Arte en Puebla Capital al evento en donde formalizaron su relación por la vía civil. Fue por, regularmente fue por internet, eh, vimos, así que, eh, vimos ahora sí que, vimos ahora sí que ese momento, y yo le comenté a mi, mi prometida, pues es este honor, ahora sí que es una oportunidad para... Pues para contratar matrimonio entonces fue cuando me dijo que sí entonces sería la oportunidad. Incluso ya teníamos todos los papeles y ya íbamos a pagar pero igual nos, nos bueno nos enteramos de eso y este y pues aprovechamos. Esa no era la primera que se dio cuenta ya sabía le habíamos comentado de nuestro anhelo y, y pidió lo, los requisitos y de le, le dieron y le mandaron el formato y luego luego nos lo llevaron. Por eso procedimos, luego, luego esto fue en menos de un mes. Pues eh, año con año sale en la tele de los matrimonios este, del 14 de febrero. Entonces eh, hace unos días me dijo él, pues si nos casamos, le digo bueno pues vamos a ver, ¿no? Porque anteriormente no lo habíamos hecho porque nuestros papeles estaban mal. Entonces luego después se vino lo de la pandemia. Cuando ya lo habíamos decidido antes, se vino lo de la pandemia, pues ya no lo hicimos. Y ahorita pues se dio la oportunidad, bueno, pues de una vez la aprovechamos, ¿no? El gobernador Salomón Céspedes reconoció el compromiso y la voluntad de las personas que decidieron casarse este día. Además, resaltó que el respeto es la clave en la formación de las familias. Lo importante es que estemos bien. Sí, siempre hemos dicho eso de que lo importante es, este, pues... Los papeles, digamos, lo, el compromiso que tenga uno y lo de la comida, pues ahora sí que lo que Dios nos socorra. Pero damos gracias a Dios por haber tenido esta gran oportunidad. Así es. Porque es una gran oportunidad y las buenas oportunidades hay que saberlas aprovechar. Porque si no se pasan, si esta no se nos pasan. La boda colectiva gratuita fue convocada por el gobierno de Puebla para parejas de adultos mayores, indígenas, personas con alguna discapacidad y de la comunidad LGBT+.